van a pensar que están que está dormida hacemos esto y después vamos a poner la nariz cómo vamos a poner la nariz este es, este es una nariz que venden en los mercados en las mercerías donde venden cosas de manualidades ¿no? hay con este con este tipo de tornillo hay sin este tipo de tornillo pero también lo pueden hacer con paño lenci color naranja. Ya en otras oportunidades, en otras clases, les he enseñado solamente hacer un triángulo, ¿no? Y después lo doblan y sencillamente con un hilo naranja le van dando vueltas, vueltas y lo cosen. O si no, también le dando vueltas y lo pegan, ¿no? Entonces esta naricita esta naricita sencillamente ustedes ubican el centro ubican ustedes el centro y le hacen un pequeño piquetito si es si, si es con la misma si se puede hacer con el mismo con el mismo tornillo lo hacen, pero si no sencillamente agarran agarran y hacen un pequeño piquete. Entonces, acá le ponen la silicona, le ponen la silicona, se demora un ratito en salir, le ponen la silicona, miren ustedes, le ponen la silicona alrededor y al mismo perno. Toda la silicona alrededor. Esperan unos segundos. Segundos nada más. O medio minuto no hay problema. Y. Lo pegan ahí. Miren ustedes. Sencillamente ustedes se quedan un rato. Unos minutos para que pueda pegar muy bien. Y con esto quedaría nuestra. Nuestra cabecita lista para poder coserlo. ¿No? Miren ustedes qué bonito quedó. Por supuesto que tienen que comprar la nariz de acuerdo más o menos a su cabecita. ¿No? Si es una cabecita un poquito más grande, esta, esta nariz va para hasta para una cabecita más grande. ¿No? Hay también para más chiquitos. Y hay también para más grande. Entonces miren ustedes... Con esta nariz, con estas cositas, qué bonito ha quedado nuestra carita de nuestro nieve. Como les digo, le pueden pintar la boquita roja, le pueden hacer un labio si desean. Entonces así queda nuestra nuestra cabecita. ¿No, amigas? Entonces, amigas lindas, en la última clase lo, lo vamos a vestir. Ah, les voy, le tengo que enseñar todavía... Cómo hacer el gorro, ¿no? Hacer el gorro es la cosa más fácil del mundo. Entonces le voy a enseñar a hacer el gorro y después vamos a vestirlo. Siempre digo voy a hacer mi clase solamente en media hora exacto, pero nunca puedo. Siempre les estoy diciendo hasta los mínimos detalles para que ustedes lo aprendan ...con tranquilidad y con facilidad... ...y puedan terminar con éxito todos sus proyectos. No, amigas lindas... ...miren ustedes... ...la boquita... ...si gustan le ponen de otro color. Entonces amigas mías... ...este ha sido la clase... ...del día de hoy. En la próxima clase aquí en el rincón de Ana María donde juntas podemos lograrlo estamos terminando ya casi con nuestra clase de nuestro nievecito que lo podemos utilizar para muchas cosas entonces chicas hasta la próxima clase miren ustedes cómo quedó nuestro nievecito vamos a ponerle algo acá para que quede hasta la próxima clase chicas